Muy buenas noches, bienvenidos al canal, una noche, una tarde, un día más Y bueno, eh, está la cosa, o por lo menos parece, parece que se quiere mover eh, Durante un tiempo hemos visto a lo largo de estos días como eh, Bitcoin y las criptomonedas en general iban totalmente aparte del mercado Es decir, el mercado estaba subiendo, pero las criptos y Bitcoin eh, bajaban eh, sin embargo, mientras se ha bajado, pues Bitcoin también ha bajado. Bueno, ¿quiere decir esto que ya se ha des desvinculado completamente de la acción de precio de los mercados? No, esto es algo temporal. Es igual que cuando uh, algunos por ahí aprovechan a decir, ¡Ah, oh, Bitcoin ya! ¿Veis? Ya os lo decía yo. que Y resulta que Bitcoin sube dos días, los mercados bajan y ya, ¡buah! ¿Y ahora qué pasa? ¿Que si Bitcoin baja y los mercados suben, Bitcoin es una mierda? Pues no. Lo que pasa es que no siempre van exactamente igual. Tienen sus retrasos, eh, como más de uno. Eh, pero claro, eh, es algo completamente normal. ¿Por qué? Porque los inversores son distintos. Y los inversores eh, que tanto queríamos institucionales, lo primero que hacen es meter el dinero donde? En las instituciones. Cojones. Luego ya lo meterán en Bitcoin, ya lo meterán en Ethereum, ya lo meterán en poca cosa más. ¿Vale? Pero por lo menos ahí sí. ¿Vale? Entonces, bueno... Hay que tener en cuenta eso. Y luego, eh, algo que es importante. Bueno, decía, decía William Shakespeare Hay puñales en las sonrisas de los hombres. Cuanto más cercanos son, más sangrientos son los puñales. Eh, cuanta más confianza hay, da más asco. Pero básicamente, esta frase viene dada a cualquier confianza que puedas tener tú en una institución... Eh, siempre va a tener una sonrisa y un puñal que te viene por detrás y te va a rajar. Digamos, por ejemplo, bancos centrales, vale que lo único que hacen es controlar el, el precio, controlar las crisis, cuando baja, cuando sube, y ellos sí lo saben. Su gente alrededor sí lo sabe. Hace, hace nada hemos tenido unos escándalos en la FED tremendos, y a pesar de eso no pasa absolutamente nada. No, no, no, los trabajadores de la FED no os preocupéis que no pueden invertir pero ya lo harán otros por detrás, ¿vale? Por ejemplo, entonces al final es todo una burda manipulación. Los puñales vienen, ¿por qué? Porque a quien tienen que sangrar es a la gente, al ahorrador normal. Luchar y ponerte en contra o decir que la economía real no va a afectar, no va a afectar a Bitcoin y a las criptomonedas es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Y lo repito porque ha habido alguien que me lo ha preguntado eh, al respecto de algo que dije así un poco por encima eh, el otro día. Y hay que tener una cosa muy clara. Banco Central han dejado de imprimir dinero. ¿vale? Ahora van a empezar a subir los tipos. En Estados Unidos ya han empezado a subir. ¿Qué pasa? Que el dinero más caro es más caro para la gente y es más caro para las empresas. ...a las cuales les cuesta más salir adelante... ...con lo cual... Eh, ...antes de irse a la mierda... ...pues despiden gente... ...sube el paro... ...claro, para mantener a la gente que está en paro también... ...hay que subir los impuestos... Eh, ...ostras, ¿qué pasa? Y encima sube la inflación... ...jodó, eh, ¿qué hago? Encima todo me cuesta más caro... ...con lo cual tengo menos disponibilidad... ...tengo menos dinero para invertir... ...tengo menos dinero hasta para comprar las cosas normales que compro... ...es decir, el consumo también baja, si menos gente consume también la economía oh, empieza a ralentizarse ahora evidentemente menos gente invierte en los mercados también pero ¿qué pasa? todo el mundo está pensando no, buah, esto está chupado llegan en septiembre y en vez de subir 0,50 van a subir 0,25 y ya nos vamos to the moon. en octubre van a hacer lo mismo y ya bah, flipamos, y en noviembre ni te cuento. A ver, esto hay que cogerlo con pinzas. Y con unas pinzas tremendas. Tremendas. ¿Por qué? Porque los efectos de las cosas tardan un tiempo en verse. Ahora empezamos a ver los efectos de la guerra que lleva tres meses. Tres, ¿vale? Tener en cuenta también una cosa: no es solamente, no es solamente mmm, el dinero que dejan de imprimir sino que se van a deshacer de, esa, de, de la deuda que tienen. Todo eso que tienen ahí compradito, que tienen ahí guardadito, se van a deshacer de ello. Con lo cual, si suben 0.25, eso me deshago de toda esta morralla, hace que suban otro 0.25 los tipos de interés. Cuidado con estas cosas, cuidado con las afirmaciones que vemos, que la cosa no es tan rápida, vale ni es tan fulgurante. Entonces, que esas los números que vamos a ver del verano, porque ahora, lo que dije el otro día, no hay una, hay una serie de, de factores, como es el tiempo, son las vacaciones, que nos hacen gastar más dinero, que nos hacen salir, sea más o sea menos, poquito, dice yo, si yo no tengo nada, yo que voy a gastar, ya, ya. Pero siempre sales aunque solamente sea por el hecho de que me salgo a tomar la cervecita, me voy a invitar, me voy a... algo más haces si no te vas de vacaciones, siempre, y esto es así a no ser que sea un ermitaño que vive encerrado, bueno, eso ya yo no digo nada. Entonces, todo esto va a hacer que eh, estos trimestres pues, se vean mejor, tercer trimestre se vea mejor a lo largo del cuarto, que es cuando se ven los efectos del tercer trimestre. Pero, ¿qué va a pasar con esas subidas? Ojalá, ojalá que siga subiendo y que se siga controlando la inflación, que todo vaya mejor de lo que parece en un momento, y que al final Putin diga, se acabó la guerra. Creo que no solamente es Putin que lo tiene que decir, porque ahí creo que Estados Unidos también tiene mucho que decir. Eh, y no tienen pinta de querer parar nada, absolutamente nada. Y eso es lo que Europa no se quiere dar cuenta, seguimos como gregarios. En vez de pensar en Europa, pensamos en Estados Unidos. Y los puñales, en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son más sangrientos pero los que son lejanos también, son una auténtica faena. Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin pero primero os quiero eh, hacer una observación, hace poco también alguien me decía no, porque yo, yo sé cómo funciona el mercado y tal, y esto va yo tengo una técnica y tengo no sé qué tengo ese a ver tú no puedes pelear contra el mercado como tú quieras pelear contra lo que hace la FED contra lo que van a hacer eh, contra vas a morir, vas a morir tenlo claro, vas a morir tenlo claro ninguno tenemos una fórmula ni una varita mágica hay una cosa clara ¿Vale? Y una cosa clara, que negocio en el que entres tiene que tener un fundamento. Si el negocio tiene un fundamento, va a sobrevivir. Si el negocio tiene un fundamento, es un negocio real, va a sobrevivir. Si solucionan problemas, pues en el caso de las criptomonedas también, va a sobrevivir. Ahora bien, como quieras seguir viviendo del aire, vas a morir. Y a todo esto... Eh, hay un grupo de RAID, el Wall Street Bets, me imagino que muchos lo habréis lo habréis visto, lo habéis conocido. Varios millones de personas, varios millones de personas. ¿vale? Tiraron a ser 7 millones de personas, ahora que está en torno a 4 millones de personas. Con inversiones, con venga nos metemos aquí, entraron en GameStop, hicieron ahí tal. Pero claro, es lo que yo os he dicho varias veces. Eh, cuando el mercado es alcista, es muy fácil hacer dinero. Es facilísimo, claro. ha pasado? En el momento que el mercado se ha dado la vuelta, todos estos Wall Street Best, que eran gente joven, eh, con muchas ganas, muy bien también, que se pensaban que iban a ganar a Wall Street, a lo que es el mercado duro de Wall Street, todo esto, ¿qué ha pasado? Pues que han perdido pues, muchos hasta la camisa, otros ya no están ni en el mercado, y quitando cuatro gatos, pues... habrán conseguido recuperar algo, pues ya veremos a ver. Con esto os quiero decir que si ni siquiera un grupo tan grande de gente eh, con ciertos conocimientos ciertos, ¿vale? ciertos, tampoco vamos a tirar aquí pensar que, que era la pera limonera no son capaces de vencer al mercado no lo vamos a hacer nosotros con lo cual donde fueres, haz lo que vieres es mejor hacer lo que haga el mercado y estar con el mercado que intentar ir en su contra e intentar mmm, manejar si esos 4 millones de personas 7 millones de personas que llegan a ser no manejan ni un 5% del mercado pero, como eran muchos, se pensaban que se iban a comer en el mundo. Y al final, Wall Street se los ha comido con patatas. Pero con patatas. Ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, sin Alioli. Y sin Alioli. A palo seco. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Así que, bueno, vamos a ver Bitcoin. Eh, tenía un movimiento tal, pero bueno, ya dijimos que tenía que retroceder porque tenemos ahí un gap que no, no van a dejar que esté abierto. Ya os digo yo, no son temporalidades para dejarlo. Pero sí que es cierto. Que bueno, vamos a ver la línea de tendencia en el que punto estamos, que está interesante. A lo mejor conseguimos que Bitcoin pues, eh, recupere ese camino perdido que han hecho el resto de mercados, siempre y cuando habrán con ganas mañana. Eh, y oye, pues eh, si tenía el mercado recuperado entre un 6 y un 10 algunos valores, eh, pues oye, pues que Bitcoin coja y de repente diga, pues, pues, pues yo voy a quiero también mi 10, quiero mi medalla, y cuando Bitcoin le da por pues, si los demás suben un 10, Bitcoin ya sabéis que sube más entonces, en un momento dado, podemos tener una buena semana, un buen rebote, vamos a verlo, vamos a intentarlo, venga, comenzamos Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que oye, es gratis, eh. Lo prometo. O sea, si tú le das a la campanita un me gusta o un no me gusta, y si ya comentas algo, es la pera limonera, porque es la mejor forma de ayudarme. Eh, es gratis. No, no te van a cobrar nada bueno, de momento en el pequeño en el corto cortísimo espacio de tiempo, estamos en Bitcoin 4 eh, horas, pues esta línea de tendencia, vamos a ir aquí por los máximos, resbalándonos por ahí a este puntito toque, toque, toque, toque, pues hemos roto, pullback, no lo tengo yo todavía ni claro, ni muchísimo menos, a ver, es algo chiquitito no es un poquito como, como esta mañana he hecho un, un, <risa> un corto de los de, wala nos vamos tú de bull, eh, y en cuatro horas ya lo ves y dices, uh, bueno, la vamos para arriba, y lo ves en diario y dices, pues, pues no es para tanto, no tampoco es para tanto, bueno pues no, no es para tanto, la verdad es que no es para tanto, lo más interesante donde está ahora mismo está en el marco semanal, el marco semanal está muy importante, está interesante, porque si conseguimos un cierre por encima de lo que sería la Roseline 28.750, creo que estaría bastante bien. Estaría bastante bien. Eh, no algo definitivamente fantástico, ni mucho menos. Evidentemente, cuanto más arriba esté estable y más mecha dejemos, mejor todo lo que sean mechas por encima del 50% que sea mecha, pues ya empezamos a descontar, empezamos con una cuenta atrás que es bastante interesante y que empieza a hacernos ver que este movimiento se puede desgastar. Llevamos nueve semanas seguidas de caída, algo eh, estrepitosamente extraño, pero, cuidado, no nos vayamos a confundir, o sea, decir que tengamos nueve semanas rojas, nueve semanas y media, tu, tu, tu, nueve semanas rojas, eh, no quiere decir que no podamos tener 10 y 11. Punto número uno. Punto número dos. Al final todo se mide en porcentajes, es decir, hay nueve semanas rojas ya, pero es que en este momento estamos perdiendo un 39%, hemos llegado a perder un 44%. Tampoco es. A ver, es un ampalo, pero es que aquí dices, hemos tenido menos semanas rojas, pero es que llegamos a perder un 52%, es decir, un poquito más, ¿no? Vea la señal, ¿no? 52, a ver si que estoy yo un poco ágil, ¿no? 52. Y aquí hemos estado en un 44, pues me parece que hemos perdido un 8% menos. Al máximo, ¿eh? De máximo a mínimo y de máximo a mínimo. Entonces, oye, a lo mejor no es solamente una cuestión de si he estado 8 semanas, porque claro, ya aquí veo esta semana y digo, si, sí, ¿para qué quiero yo esta semana ver de aquí? Esta, bueno, pues te lo puedo comprar, mi micro rebote, para ir a ver si la EMA 20 otra vez la retomo, igual que aquí y aquí. Pero al final dijo que, Tururu, que pérdela has hecho? Que no vamos para abajo. A, a recordaros que estuvimos eh, avisándolo en ese momento, ¿no? Eh, cuidado, cuidado que perdemos. Adiós, adiós muy buenas, retest, adiós muy buenas y nos vamos al carajo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, pero de momento, lo que sí es, yo tengo claro clarinete... Clarinete, tiri, tiri, tiri, tiri. a ver si aquí me lo dice. Y es, vamos a pagar el Ori, que como estuvimos con las plantillas de, de Trading View, si no has visto el vídeo de plantillas de Trading View, por ahí te lo dejo. Minuto 14:40, me apunto para luego eh, poneros ahí que salga el cacharrito. Plantillas de Trading View, eh, si no has visto el vídeo, hazlo porque la gente se está sorprendiendo. Eh, bien sabemos o creemos, ¿vale? no saber, no sabemos nada, bueno, y menos yo, eh, que esta línea verde en la que estamos en la zona de 38, 38, bueno, 39, cada vez que la tocamos, pues aquí la tocamos y rebotamos, pero claro, aquí caímos muy bruscamente y por eso lo rebotamos, crisis bicho, pero que este invierno finaliza en la zona, pero después de, no, hacer algún, después de hacer algún prisionero más. Y aquí exactamente igual, hizo bastantes prisioneros más y durante más tiempo. Entonces, bueno, no sé lo que va a durar, no sé cuánto más abajo caeremos, no sé cuántas, cuántos dientes de sierra tendrá que hacer para que paremos, pero, pero, el haber llegado ya a esa zona, eh, pues bueno, mmm, a mí, a mí personalmente, ¿vale? Vuelvo a insistir y vuelvo a deciros lo de siempre. La EMA 200 en semanal, esta línea rabarilla que tenemos aquí, para mí la EMA no, perdón, media móvil de 200, para mí es la clave. Está en 22.300, Tachan, y cuando cierre esta semana estará un poquitito más arriba. Pues bueno, poquitito a poquitito va escalando. La estamos viendo desde hace bastante tiempo, ¿vale? Eh, con lo cual ya la hemos visto ir creciendo y decir, anda, pues claro, si aquí tenía que caer, ¿vale? Estamos en 18, en esta parte estamos en 19 y oye, pues mira, ya estamos en 23.3. 23, 3, más o menos, sí, vale, pues la semana que viene, pues está en 23, 4, mejor que mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque personalmente yo sigo pensando que una vela vendrá aquí a parar, eh, inclusive con el cuerpo, eh, no sé las mechas que hará, no tengo ni idea, no lo sé, no me importa, ¿vale? Pero si es compra, hold, hold y hold, hold, hold, hold, hold, hold ¿vale? Es compra, la, la compra eh, de Papá Noel. Jo, jo, jo. Eh, qué tontería, qué chiste más malo. En definitiva, poca cosa que ver. Bitcoin de momento, pues eso, quería hacer un día verde y no sé yo si va a terminar muy verde el día. Vamos a ver cómo termina. Ethereum también en una situación bastante complicada. Eh, la misma que Bitcoin, es decir, estamos en una zona de soporte que en el momento que se pierda, vale, nos vamos un poquitito más abajo. Eh, que sería muy interesante, por supuesto, pero si hace eso se vuelve a acoplar un poquito al mercado y el mercado sigue un poquito bien, yo creo que vamos a rebotar tanto en Ethereum como en Bitcoin hacia un punto X, el que sea, oye, que nos dará una posibilidad de soltar algo si tienes algo o de, bueno, pues eh, luego hacer un corto cuando llegue a, a esos puntos eh, más, más arriba. La dominancia de Bitcoin, Bitcoin Cap Dominance está subiendo, Vale, un poquitito, aquí va a hacer una zona de descanso, igual que ha hecho que hizo aquí, y yo creo que se va a ir a la resistencia, una vez que llega a la resistencia, es el punto donde la estamos esperando, porque yo creo que es donde nos puede decir, hey montate, y cabelga encima de una altcoin, que a lo mejor, ahí sí te la voy a dar, el total market por su parte, uf, y va, va y va a estela, si es que esto no puede ser no pasa nada, lo ponemos en un momento nos venimos aquí a la T de total, y pum bajando, cayendo, poca cosa está en 000. 0, qué curioso y 0,22. Eh, pero esto que pasa aquí, ah, esto es semanal vale, por eso está así, entonces bueno si el total market cae uy, me llaman por teléfono un segundo, pauso vale, seguimos <ríe> bueno eh, lo que digo, vale, vamos a ponernos el diario, que mame oh? vale, está ahí, dubitativo dubitativo, como está igual de dubitativa esta vela de bitcoin Vamos a ver qué pasa. Eh, las altcoins. Vamos a altcoins. Quiero ir, pero altcoins contra el bitcoin. Vamos a la lista. Es que, como he reiniciado el navegador para evitar historias, pues ya sabéis que hay que hacerlo. Eh, cardano, que la tenías por ahí, unos 1.79 al alza. Al alza. Tengo ahí unos. Un pequeño beneficio en Cardano, muy chiquitito. Pero, pero es que he comprado un poquitito aquí en 0.45. Eh. No sé, la verdad es que al final fue una compra impulsiva. Os lo, lo digo como lo siento, ¿eh? Pero me apetecía comprar cardano. Y si el cuerpo te lo pide, ¿por qué no? Es que vos oye, me apetece comprarme esos pantalones. Pues yo dije, bueno, me apetece comprar un poco de cardano. Y he comprado un poco de cardano 0.45. Eh, a lo mejor lo vendo, a lo mejor llega a esta línea de tendencia y lo vendo, yo qué sé, vamos a ver, eh, o, la, o a la EMA20, no lo sé, ¿vale? Entonces... Eh, pero lo que sí quiero es acumul irlo acumulando por lo que decía el otro día. Estas viejas glorias, estas que sabemos que pueden hacernos un 100% eh, en un rato, eso que yo creo, o sea, a, mí, a mí no me cabe la menor duda de que Cardano llegará a un pavo. vale Con lo cual, ¿de dónde estoy? En este, bueno, 0.45 es el que he comprado. ¿vale? No sé si lo venderé o me lo quedaré ya para hall. Es posible que me lo quede para hall. ¿vale? Hasta un pavete ahí, más o menos, es un 120%, 120% ¿vale? No está nada mal, ¿eh? aunque tenga que esperar unos meses. Creo que me puedo permitir el lujo de esperar unos meses por un 120%. Cosa que, oye, el banco no te lo da. A lo mejor de ese 121,50, el 0,50 puede ser lo que te dé el banco el 121, si tú no lo quieres, me lo das a mí <ríe> entonces, bueno, pues es un poquito eso vamos a ver cómo están ganadas las perdedoras perdedoras ANC totalmente normal, ¿vale? ayer tuve un pepinazo, pero que al final se desinfló pero bueno, está recortando un poquito no pasa absolutamente nada al menos de momento um, ORN, MIR que también tuvo esta, una subida muy similar y se desinfló ¿ves lo que tiene? Eh, chuchi pues igual sí, bueno tres cuartas de lo mismo. Estas que tuvieron subidas y se inflaron, pues hoy se desinflan. Es normal. Vamos a ver por otro lado, ya vamos a ver algunos valores. Bueno, ya que estamos aquí con los Axis, eh, Giselle, por ejemplo, que me había pedido Axie Infinity. Axis Infinity, de momento, veis que tengo ya aquí marcado el 14.81. Pues si lo tengo, seguramente es por algo. Eh, y efectivamente, claro que es por algo. Es estos apoyos de aquí y es este mínimo que hay aquí. La zona comprendida entre los 11.45 y los 14.81 para mí es zona de compra, Ra, compra, compra, compra, compra, voy, voy, ¿vale? Creo que es esta zona, es zona de compra. Eh, los 3,42 que tengo marcados, a ver, yo estoy muy loco, ¿vale? Tampoco me da mucho caso, pero de momento creo que esa zona puede ser una zona, pues, para una compra en momento dado de un rebote. ¿Por qué pienso esto? Pues muy sencillo, Mirar, No solamente el AXI, sino en varios valores. Incluido el propio Cardano. Volvamos otra vez a la dominancia del Bitcoin. ¿Qué nos queda para llegar a la resistencia? Lo normal cuando llegamos a la resistencia, al menos, es volver a caer a una zona de soporte X. Ya veremos cuál es. Eh, normalmente está moviéndose ahora mismo en un canal lateral. ¿vale? Desde mayo, bueno, entró en el aquí más o menos, sí, mayo del 21. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Toma la gasitos. Pues que luego haga ping al menos al 50% del canal o a esta línea amarilla que tengo yo aquí toda esa caída sería un mini rally de altcoins, inclusive de Bitcoin que a lo mejor puede coincidir con estos días así tontos que tenga un poquito la bolsa ¿vale? creo que a mi modo de ver todavía queda un poquito para llegar a esa resistencia cumplir con ello y luego ya ¡pam! entonces sí tendrá sentido entrar en altcoins lo que no tiene sentido entrar en altcoins ¿vale? es aquí abajo o aquí abajo. O aquí abajo. Ahí no tiene sentido. Pues soporte. Me voy para arriba. Soporte. Me voy para arriba. Aquí arriba, con tanta dominancia, probando esta resistencia, sí tenía sentido entrar en altcoins. Pim. 4 de enero del 21. Ahora mirar qué pasó. Y os invito. Mirar qué pasó en las altcoins. Desde el 4 de enero del 21 hasta el día 12 de mayo del 21. Y os invito os invito a que, por favor, me lo comentéis. ¿vale? Mirar qué pasó en las altcoins entre el eh, 12 de enero y de, del 21 y el 12 de mayo del 21. Y ya, oye, si os apetece, ya os digo, me ponéis ahí un mensaje y lo vemos. Entonces, eso que nos queda ahí de distancia, y esto que nos queda aquí de distancia, me da a mí que quizás... ¿Vale? sea una buena zona de compra aparte que bueno, aquí viene su soporte natural en la parte de 11.45 eh, pues, puede ser una zona de compra que puede bajar un poquito más sí, pero bueno pues, por, por, por, por, por tener algo ahí eh, milimetrado ya sabemos que tenemos que ser siempre flexibles en trading pues Giselle, aquí lo tienes objetivo posterior pues vamos a ver de una caída de este tipo vamos a ver la caída que tenemos desde aquí vamos a suponer que parásemos eh, no, estoy midiéndolo al revés Vamos a irnos a mínimos, ¿vale? Vamos a irnos aquí a la zona de, de los 11 y pico. Y vamos a suponer que caemos desde aquí. Objetivo básico, básico, básico, básico, básico. Sería la zona de 35. Podría haber un rebote a la zona de 35. Aunque, aunque personalmente, creo que de los 24 sería un poco difícil de pasar. Pero por, por FIBO nos dice 35. Pero bueno, no, bueno también tenemos un, un FIBO aquí. vale En la zona de 25, 26... Pero claro, la, desde aquí hasta la zona de 25, 26, que tendríamos desde la parte de abajo, ¿vale? desde el soporte a la zona de 25, 26, vamos a dejar los 25, para no subir en sería un 120%, cosa que no está nada, nada, nada mal. Bien, ¿esto cuánto Axis? Ahora vamos a ver también SIS, TITA y EIOTA que me habéis pedido. Eh, SIS, SIS contra Bitcoin, me gusta SIS contra Bitcoin. SIS, SIS, señor, SIS, señor. Eh, vamos a ponernos aquí parís bitcoin y vamos a ponernos hoy Riff ya no está a tomar por culo a tpc como dice mi niña apóculo eh, 6 bitcoin subiendo un 221 bueno teníamos eh, esperanzas en esta línea de tendencia decíamos que si se perdía dónde teníamos que venirnos Al, a la zona de mínimos anteriores esta zona me parece bastante buena donde ha rebotado creo que aquí debería hacer un doble suelo y tirar para arriba. Yo si hace un doble suelo aquí, entraré en SIS. Eh, la zona de 529, ¿vale? Más o menos me valdría perfectamente. A partir de los... entre 550 y eh, 505, es una zona bastante amplia, ¿vale? Pero es que es... Mmm, vamos a ver dónde tengo yo mi eh, herramienta de dibujo aquí, ¿vale? Es esta zona aquí, más o menos, ¿vale? Eh, Vamos a, como hicimos el vídeo de plantillas, nos venimos aquí, le decimos que es un soporte. vale, Ahí tenemos un soporte. Si nos hace un doble suelo aquí, bingo, pam, nos iremos al menos hasta esta línea de tendencia. Ya sabéis que yo tengo acumulado, tengo comprado aquí, tengo comprado aquí, tengo comprado en la línea de tendencia y he comprado otro pellizco aquí. Eh, mi, mi precio medio lo tengo más o menos en la zona de 850, ¿vale? Porque ya sabéis que yo baja más, compro más cantidad. Empiezo comprando un poquito. Luego lo duplico, o sea, si yo tuviera, por ejemplo, vamos a suponer, 600 dólares. ¿vale? Voy a entrar a hacer una entrada completa de 600 dólares. ¿Qué hago? Primero una de 100, ¿vale? Ahora hago una de 200 y ahora hago una de 300. Con lo cual, mmm, voy siempre metiendo el doble. Eh, si tengo menos dinero, da igual. pues Puedo meter una de 10, una de 20 y una de 30. vale O sea, no hay que volverse locos. Depende de, de cada cartera. ¿Vale? Y al final son porcentajes, es lo mismo. Cuando empieza a tirar arriba, si desde aquí, que yo creo que vendrá a hacer un doble suelo en la zona, desde, ya os digo, desde los 550 hasta los 505, 508, que es lo mismo, me da que me da lo mismo, desde aquí, ¿vale? Es, si cualquier entrada que tengamos en esta zona, la vendemos aquí arriba, es un 77%. Entonces, yo ya tengo una compra aquí, si viene y me hace otra, ahí sí la venderé. ¿vale? ¿Esta la podría haber vendido aquí? Sí, pero... Creo que ahora tienen que domar la EMA 20, tiene que empezar a aplanarse un poquito y cuando se aplane y la pase, merecerá más la pena. No tengo ninguna prisa con SIS, como si la tengo que esperar un año, seis meses, no me importa. No me importa. ¿Vale? Entonces, eh, mi objetivo principal va a estar aquí, seguramente, en esta línea naranja, ¿Vale? inclusive un poquito más arriba, ya lo veré, ya veré. Pero. Eh, si sigo acumulando más, el objetivo estará en el máximo relativo anterior. Pero de momento, ya os digo, no tengo ninguna prisa. Eh, ni, Pero vamos, si lo que quieres es esos puntos de entrada, que creo que era lo que me preguntabas, eh, de 550 para... Si no estás, pues a lo mejor yo me metía una entrada ahora aquí mismo, ¿vale? Y luego metía otra en 550 y otra en 500. ¿Que puede perder a, a mínimos anteriores? Por supuesto que sí, claro que puede perder a mínimos anteriores, eso es seguro que pues, seguro no, seguro que puede no, que, no es seguro que lo vaya a perder ¿vale? pero es el riesgo que corremos ¿vale? ¿cómo está? ha entrado en una sobreventa brutal, ahora está aquí haciendo dientes de sierra, pues los dientes de sierra que haga, si aquí, sobre todo, si lo va haciendo despacito hasta que llega, mejor ¿vale? hacer uno muy potente y otro más suave, ¡pam! aterrizo y ya reboto, vamos a ver qué tal, a ver si tenemos esa suerte y la dominancia de Bitcoin llega a esa resistencia, y, igual esto es así, como se, es así como se planifica. Bien, eh, teníamos por aquí también Tita. Uh, vamos a ver que lo ha pedido fuera máscaras. ¡Fuera máscaras! ¿Dónde está? A ver, Tita. ¿Dónde está? R... Tita, un 0,62 al alza. Bueno, de momento, Tita, Tita. Tengo aquí la zona de soporte en la zona de 0,80. ¿Vale? Eh, eh, ha llegado a sobreventa, seguramente tonteará todavía un poquito por aquí y aunque vaya al camino del de, de 50% de RSI, todos los dientes que vaya haciendo eh, hacen que esto baje. Entonces, ¿qué, ¿qué genera? Pues lo que genera es que aquí tengamos una, una línea de tendencia descendente y aquí la tengamos ascendente. ¡Oh! Justo lo que buscamos, ¿vale? Eh, entonces, bueno, de momento 0,80 para mi Tita. Creo que la zona comprendida entre los 0,80 y los 0,57 es bastante amplia. Creo que es zona de compra. Vamos a, a marcarla también para Tita. Tita es, es una cripto que también para mí es holdeable. Con lo cual, pues tampoco... Yo, yo estoy en Tita, estoy en Tita contra Bitcoin, pero ahí la tengo. Y si alguna vez te sale mal alguna operación... Contra el dólar, pues la vendes contra Bitcoin, y por lo menos obtienes Bitcoin, que ya se revalorizará cuando corresponda. Ya está. Eh, a veces perdemos, tenemos que aceptar las pérdidas, y punto, y no pasa nada. Y no pasa a todos. Todos perdemos alguna operación de vez en cuando y es totalmente normal. Por otra parte tenemos IOTA. Esas IOTAs que vamos acumulando muy poquito a poquito eh, a lo largo del tiempo. Bueno, pues ha hecho una zona de mínimos aquí que está bastante bien con estos mínimos. ¿Vale? Y me parece, tengo la misma sensación. vale Creo que la zona de 0.20 puede ser la zona de claudicación, pero que tiene que hacer un doble suelo. ¿vale? Tiene que hacer un doble suelo y que tiene que eh, venir, y de este que ha hecho aquí, venirse aquí uno más suave vale para luego ya intentar empezar a subir. Posiblemente luego caiga y luego suba, pero yo qué sé, eh, esto va a depender del resto del mercado, no solamente de IOTA, de TITA o de SIS en, eh, en cuestión hay que fijarse en Bitcoin, hay que fijarse en la dominancia de Bitcoin, hay que fijarse en el market cap y hay que fijarse en lo que hace Bitcoin, porque lo que haga Bitcoin contra el dólar lo harán luego las altcoins contra el dólar también. Entonces, eh, que en un principio la afecta, sí, pero... Uh, creo que aquí en esta zona de 0.43, 0.45 más o menos, con estos picos que tenemos aquí, ahí tiene una zona de resistencia en un momento dado, entonces, bueno. No sé si ha llegado. A ver. Vamos a ampliar donde estuvo de máximo en 0,39. Así eh, no que ha llegado. Entonces, bueno, yo creo que debería hacer un doble suelo y tirar hacia arriba. y hacia arriba para luego volver a caer. Eh. O sea, no, no digo ya que ya se va a ir esto tú de mundo, tú de tú de donde se tenga que ir. No lo, no lo veo, todavía no lo veo, ¿vale? Eh, no creo que el mercado esté para para mmm, ninguna recuperación importante, más allá de un rebote. ¿vale? Tenemos 1, 2 y 3, 1, es los tres suelos, 1, 2, 3, pam, pam, pam, y arriba. Pues esto es lo que falta aquí, 1, 2, no sé si lo va a hacer en 2 o en 3, como hizo aquí, y luego ya, pues, tendrá un rebote para, y luego tenemos esta línea de tendencia que es la que nos va a hacer sufrir un poquitito, ¿vale? De punto a punto, más o menos por ahí, ya tiene toque, toque, toque, toque, y esta es la que tenemos que intentar o, o la que será objetivo o la que intenta, habrá que intentar batir en un futuro cuando ya esto empiece a horizontalizar, suba y pues quiera intentar ir a por el máximo anterior, fijaros que el máximo anterior está en 2,5 estamos en 0,31, estamos de saldo pero una subida por ejemplo del 0,24 que hizo esa de mínima hasta 1 hasta 1 estamos hablando de un 320% aproximadamente, 317, 315, lo mismo me da que me da, lo mismo, yo me quedo con el 300, os regalo el 15, es un buen trade, sí o sí, ¿vale? A mí me cabe duda de que va a llegar Tita a uno en el próximo Bullrun, o como lo quieras llamar, yo creo que llegará. Al final, no sé, Con ciencia cierta si llegará, pero yo creo que llegará. Y una cosa muy importante que tiene es esto. Vale, aunque sea aquí de esta manera, ¿vale? Para pa pa pa. Diario: toque, toque, toque. Este toque de máximos. Que fue en este punto. ¿Vale? Hizo aquí. ¡Plaf! Este punto, punto uno. Este punto, punto dos. Fijaros qué. Fijaros lo que pasaba, ¿vale? Aquí. Subió, y aquí subió un huevo el precio. Pero sin embargo, ¿qué hizo esto? Cayó. Nos estaba diciendo, ¡eh! Que nos vamos para abajo. Y así fue. ¿Vale? En el siguiente punto, ya no, ya no fue así, pero de aquí a aquí sí que teníamos ese, ese puntazo. Entonces, bueno, de momento tenemos una línea de tendencia que tenemos que, que rebasar. Mientras no la rebasemos, no vamos a tener un rally alcista. Sí, podemos tener rebotes, pero rally como tal... En IOTA, no. Así que, bueno, cubrirse, comprar bien, comprar con paciencia, ¿vale? Esto fue una compra maestra antes del bicho, ¿vale? Esta zona fue compra maestra. Toda la que está en esta zona de aquí, de la zona de 0,20, son compras maestras. Porque es que la burrada que haces sin tener que irte muy lejos a un, a un 0,50, desde un 0,20... A un 0,50, ¿vale? Ya no os digo, a un pavo, a medio pavo, es un 146%. Eso es lo que creo que debemos de buscar para la cripto primavera, No para el rally después, para la cripto primavera que sea el inicio de todo esto. Bien, dicho esto, no tenemos más que ver. Tenemos por aquí a Bitcoin, que sigue, bueno, pues a ver qué tal cierra. Sobre todo a mí me interesa lo que más me interesa semanalmente, ya lo sabéis. Porque es lo que nos va a ir marcando. Oye, ya puedo empezar a comprar o no. Yo todavía voy a esperar. Tengo compras hechas, evidentemente, ya lo sabéis. Eh, cualquier rebote que me lleve a esta línea de tendencia, que en este momento, pues si más o menos lo proyectamos, nos iríamos a la zona de 37, eh, bueno, pues estaría bastante bien, sería de agradecer, sería bastante bonito, eh, pero si no, pues Es lo que hay, es lo que hay. A ver si ciertamente esto hace que ya empiece a frenar, que empiece a ver un desgaste de esa caída. Creo que algo hay, algo, pero tampoco demasiado, ¿eh? Tampoco demasiado porque tampoco hay un volumen así como para tirar cohetes cada vez que intenta hacer una ruptura. Eh, si nos vamos a, aquí, por ejemplo, a una hora, ¿veis? ¿veis el volumen? Sábado y domingo, vale, te lo compro, pero es que, joder, si estoy haciendo una ruptura eh, de una de una línea que, bueno, en cuatro horas, pues bueno, pues para un trade de cuatro horas es importante y tengo esta mierda de volumen, en vez de algo así, pues claro ¿qué pasa? claro, que ha sido un fin de semana vamos a ver qué pasa mañana, qué es lo importante y si los mercados se correlacionan un poco siguen un poquito verdes yo creo que pegaremos un pequeño rebotillo no sé si llegaremos a la zona de terita, si la pasaremos o no, pero oye no está mal, por lo menos que nos dé un poquito de alegría un poquito de vidilla y lo podamos pasar bien la semana que viene, así que chicos y chicas como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao, chao